Hey, buenas no a todos, guapísimos. Aquí Vegeta777. El número directo de planeta Vegeta. Ay, la verdad, no estoy aquí. No estoy en planeta Vegeta, estoy aquí en mi mundo. Yolo, el mundo Yolo. Yolo. Marca registrada. No, vale, es cierto. Y vamos, vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. No, no. no creeper, Creeper, creep, Creeper, Creeper está ahí.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 había un creeper de hecho ah. Y da igual oh. Pues ya Que no Y si me voy hasta el 8 Y empiezo a romper esto como espartano Espartano Los espartanos son muy buenos a Vamos a seguir Vamos a seguir No casi Ya Aquí fue donde pasé la noche Porque apenas empecé mi mundo ayer Así que vamos a comenzar Solo construí en Mi cama Y puse esto para que no me comieran Los zombies Son bien malotes Vale, vale, vale Vale, vale vale, vale. A ver ah, Me acomodo la silla No, no, quites tierra Allí están mis maderas, yo voy por mis maderas ¿Mis maderas? Yo ya agarré mis maderas A ver, las maderas Son muy buenas Se me está laggeando El juego de Minecraft Se me está laggeando El ah. Juego de Minecraft ah. a ver, Vamos a cazar puerquetos Vamos a cazar puerquetos Chiquetos ¡Qué bonatos? ¿Y de bonatos? Vamos a pasar porquitos Mi porquitos Estoy muy, muy feliz conmigo Mi porquito Está muy feliz conmigo Conmigo No huyas de mí, porquito No huyas de mí No huyas de mí No huyas de mí No huyas de mí No huyas de mí No huyas de mí No huyas de mí Se me está laggeando el juego Se me está laggeando Suérate, es hijo mío no, no.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 no sé, yo no es una pelea así si bien, me chupo cruda. Yo soy espartano. Parece que mi personaje tiene algo, así que vamos, vamos a comer carne cruda. No me igual la lógica. Necesito construir mi casa. Necesito construir mi casita. Me caí en un hoyito. Así que... Que ¿Qué? Estoy destruyendo cosas que no debería destruir. Oye, oh, yeah. oye, oh, yeah. oye. Oh, yeah. Disbandi, cantador de canciones. <laughs> Genio. Hasta mi genius. El de ese señor que. O oh, éxito, no lo sé. Uh, destruye. Yo que hacer algo muy pro. Ay, Dios mío, me estoy tocando de botones. Ya tomo el bug, me estoy a equivocar, no me y yo voy a otro día, toco caña de azúcar. ¿mueve? Caña de azúcar es.. Ah. Baja. Baja. No hay mi trasero. Debo construir mi casa rápido antes de que los oh, yeah. zombies aparezcan por aquí. Debo de tratar la madera. Y eso no me gusta. Porque se ha aburrido. Y doy muchos clics clic, clic, clic, clic, clic Me sobraron las maderas Me sobraron esto Lo pongo por aquí Esto también Esto también Esto también Y me voy aquí Girando leches Voy a agarrar una de esas cosas Porque no sé qué son Se ve interesantes yo me. yo la agarro. Es una calabaza. Y no de popo. Y... Ah, oh, mire Este juego se me está lagueando demasiado. Se me está lagueando como a ótimo. A ótimo. Ótimo pa. ótimo pa' mi madre. Óptimo pa' madre. Ovejas. Ótimo. Esto Ótimo. en mi casa. Estoy haciendo un video, estoy haciendo Ótimo. estoy Ótimo. mi video. Voy con todo mi casa, madre. Dragón en una isla. Hay un pulpo. Sal de ahí tirando leches. Sal de ahí tirando leches. Sal de tirando leches. No te legues, no te lagues, no te lagues, no te lagues, no te lagues, no te lagues, no te lagues. Otra que quieres, no te la quieres rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, no agarraste ninguna lástima, lástima, lástima, lástima, lástima, lástima, lástima, lástima. Lástima, lástima, lástima, lástima, lástima, semanas, semanas, semanas, semanas, semanas, semanas, semanas, semanas, semanas, semanas, semanas, leches semanas, encontrar un lugar con lava semanas, encontrar un lugar con lava O una aldea Una aldea Vamos por una aldea Vamos a encontrar aldeas Aldeas everywhere Lo malo es que aquí no hay aldeas Everywhere Me tocó un mundo feo ¿Qué hay aquí? nada negro negro negro negro negro negro negro negro negro negro negro negro no te caigas. negro negro negro negro man ya me acabo de golpear las patas Aquí okay, hay muchos bambús Aquí están los bambús A ver No hay nada Ahora oh, que me guste Creo que esta parte lo voy a tener que cortar Yo tengo los dineros Yo tengo los bambús y los dineros Yo tengo muchas cosas Menos una casa O una aldea yo tengo otras cosas más. Y no me puedo encontrar una casa. ¿Dónde están las aldeas cuando las necesitas? ayúdame ayúdame ayúdame ¿Qué? No, me estoy regresando, es normal. A ver. A no, Los bambús. Los bambús me quiten mis pedos. No, ah, ah, ah, ah, mío, ah, la ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, no ah, ah, ah, ah, Creo que lo más seguro aquí... Vamos a hacer un mini yolo. Yolo. No sirvió. Vale. Libero. Cállate. Cállate. Cállate. Estoy asustado. ¿Cómo te oyes? me encierro pues yo me encierro pues me encierro pues yolo pues ni yolo pues yolada yolanda está aquí yolanda está aquí no no no, no ninguna yolanda no ninguna banda no buena pues yo me voy a ir de aquí siendo un subnormal y me, da, y me da igual no sé qué hacer no sé qué hacer No sé qué hacer Me están troleando las cosas Los creepers y los Malos y los Huesudos Yo les digo que Huesudos Me están troleando porque Están apareciendo tocado mi mesa de trabajos Los trabajos ¿Qué hago con esto? Nada, lástima ¿Qué hago con esto? Nada, me más tiempo. ¿Qué, a ¿Qué quiero con ¿El Azúcar. Quiero azúcar, quiero azúcar, quiero azúcar, quiero azúcar. Quiero azúcar, ¿El azúcar. El azúcar, las azúcar? azúcares. Ay, no. Ah, no, no vaya para no vaya a Voy para acá. Y, y, y... ¿No ¿Te lo puedes comer? No, qué lo hice? Bueno, parece ser que tendré que hacer mis comidas. Después, después de, des ah. después de dormir, listo. Ah. Oh my god, oh my god. A ver, espérate, zombie. Señor, Mr. Zombie, no, Mr. Wessu. Ya se mete Wessu. Ah, se escondió abajo del árbol. ¿Quieres unas azúcares? Si te doy mis azúcares... Podemos ser amigos... No me dispares. Subnormal. normal, Morita. normal, ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muérete! Aquí tuve que hacer mi casa, aquí tuve que hacer mi casa. Ay, la mía, me dio? Las dos ¡Ay, No araña, acá tengo una foto conmigo. Eh, pss, araña, eh, eh, eh. oye. Los dineros. Oye, ¿lo, los dineros. Tomate una foto conmigo pa'l 20 Foto conmigo pa'l 20 ¿De dónde hace una foto conmigo pa'l 20? Dios mío, me equivoco de botar Sacate una foto conmigo pa'l 20 Sacate una foto conmigo pa'l 20 Todo lo que chulo Oh, te veo, te veo, te veo. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? A ver, ¿tú, ¿dónde está mi amiga? Amiga, vamos a una foto conmigo para tú, ¿Dónde está? Sácate, sácate. Sácate, no, toca a mí, presente. Sácate. No te escondas. Ay, Estoy... no. vida se acaba. A ver. Amiga. Eh, pues, amiga. muaya. Listo, ah, listo Ya esta, asi que Pues muyayos, ay de mía. Pues muyayos, nos vemos en el próximo En el próximo video así el próximo que Es donde tienes aquí de mention Y nos vemos después Muyayomoo ¿no? ZOMBIE APOCALYPSE